Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En el capítulo anterior vimos cómo se opera con fuerzas concurrentes en un mismo plano. En este capítulo lo vamos a extender para poder trabajar en el espacio. Para esto, imaginemos una fuerza F actuando sobre un punto de origen de un sistema de coordenado rectangular. Podemos considerar un plano vertical que contiene la fuerza y que queda definido por el ángulo Φ que forma con el plano xy. La dirección de la fuerza F dentro del plano vertical queda definida por el ángulo tita y, que forma con el eje I. Podemos entonces descomponer la fuerza F sobre el plano que la contiene en una componente vertical FI y en una componente horizontal FH tal como vimos en el capítulo anterior. A su vez puede descomponerse FH en dos componentes según las direcciones de los ejes X y Z la fuerza F queda expresada de esta forma a través de sus tres componentes según la dirección de los ejes coordenados a su vez se puede aplicar el teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos definidos por las componentes del plano horizontal y del plano vertical eliminando FH al cuadrado de las ecuaciones y tomando raíz cuadrada llegamos a que el módulo de la fuerza F se puede expresar como la raíz de la suma de las componentes rectangulares al cuadrado. Una forma muy utilizada para definir la dirección de una fuerza es a través del ángulo que forma esta con la dirección positiva de cada uno de los ejes coordenados. Por medio del coseno de estos ángulos podemos encontrar la relación entre el módulo de la fuerza y la magnitud de las componentes, valores que se denominan cosenos directores. Tal como en el caso del plano, en el espacio se puede representar a la fuerza como la suma de sus componentes, y estas, a su vez, como las magnitudes por los versores correspondientes. Reemplazando las magnitudes de las componentes expresadas a través de los cosenos directores, Podemos expresar a la fuerza como el producto de su módulo y un vector lambda. Este vector lambda tiene un módulo unitario y como componentes a los cosenos directores, por lo que tiene la misma dirección que la fuerza F. Cabe aclarar que los valores de los cosenos directores no son independientes, ya que se debe cumplir que la suma de los cuadrados de las componentes es igual al cuadrado del módulo, o sea, tiene que ser igual a 1. Cuando las componentes de la fuerza F están definidas, podemos calcular los cosenos directores como la relación entre la magnitud de la componente correspondiente sobre el módulo de la fuerza. Fuerza definida por su módulo y dos puntos. En muchos casos una fuerza F puede estar definida por las coordenadas de dos puntos de su recta de acción. El vector entre los puntos Puede ser calculado como la resta de sus coordenadas, y a su vez se puede obtener el versor de esa dirección al dividir este vector por su módulo, que es igual a la distancia entre los dos puntos. La fuerza F se puede expresar como el producto del versor lambda y su módulo, de donde se puede despejar las componentes de la fuerza F, resultante como suma de componentes. De la misma manera que en el caso en el plano, las resultantes de fuerzas concurrentes en el espacio se pueden obtener como la suma de las proyecciones de todas las fuerzas actuantes. La magnitud de la resultante y los ángulos que forma con los ejes se puede obtener de la manera ya descrita anteriormente. Equilibrio de una partícula o de fuerzas concurrentes en el espacio. Una partícula está en equilibrio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 Esto implica que se pueden utilizar para resolver problemas de partículas en donde no hay más de tres incógnitas. Resolviendo un problema Para resolver un problema es necesario primero trazar un diagrama de cuerpo libre, en donde se muestra la partícula y todas las fuerzas que actúan sobre ella. Luego se pueden escribir las ecuaciones de equilibrio y resolverlas para determinar como máximo las tres incógnitas. En los problemas más comunes, estas incógnitas serán las tres componentes de una fuerza o las magnitudes de tres fuerzas cuyas direcciones ya se conocen. Esto es todo por ahora. Si querés seguir aprendiendo cosas nuevas, podés ir al siguiente capítulo.